hermosas botas blancas, nada para ti y ahora empieza a sentir que eres RoboCop <risa> esto, esto es demasiado bueno para ser verdad ya, ¡Ey! no te vayas ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! esto de salir andando en moto es toda una revelación ¡No cantes victoria! que está con aro mala idea aquí no hay espacio para no hay verse bien niña. <risa> Hay que dejar de ser niña. Dale. Oh. <risa> ¿Entró? ¿Bien? Sí. Le voy a subir un poco la visera para que te vean más. <risa> ¿Cuántos veces ese casco? Y las antiparras bien, están a quedar ahí. Toma tu antiparra. Toma tu guante. Estás oficialmente lista para andar en moto. Esta es tu moto. Ya. Y la moto tiene las cosas un poco distintas a la bicicleta. Esta es tu... Palanca para pasar cambio. Ya. ¿Sí? Aquí está todo. Este lado es todo lo que es cambio. Pa Palanca para pasar cambio y embriague. Este es tu embriague. Ya. ¿Sí? Al otro lado tenéis todo lo que es freno. Este es tu freno delantero. ¿Sí? Y este es tu freno trasero. Ya. ¿Sí? ¿Te fijáis? Y este es el acelerador. Ah, sí. Joder. Este es el botón para echarla al lado del acelerador. Y este es tu botón para apagarla. Y eso es todo. Los cambios... Son un poco distintos a lo normal. Primera, ponte tú que tenéis primera, segunda, tercera, cuarta. No sé si tiene quinta esta moto. Ya. Ya. El neutro está acá al medio. Entonces tú, si queréis pasar a primera, bajáis la palanca y te dais a primera. Y después para arriba subís. Segunda, tercera, cuarta. ¿Cómo bajo la palanca? Hacia abajo, ahí. ¿Y después? Hacia arriba. Sí. Ah, ya. Pero si queréis volver a neutro, tenéis que volver acá. ¿Cierto? Sí. Entonces te va todo para abajo Tira todos los cambios para abajo a primera Y después le da un mini toque Y te deja acá al medio Ah, ya entendí On Ahí Hay que echarle benzina Echémosle benzina antes Embriague, paso, no suelto el embriague Acelero y suelto el embriague Exacto ¿Cómo era comer esta, acá Paso de benzina mm. On Siéntale el acelerador, muévela un poquito. ¡Ah! ¡Oh, ¡Tuché! Dale, apreta el embrague. Apreta el... Ahora tenéis que volver al cambio, ¿te acordáis que te decía? Amor. Un pelito para arriba, que haga clic. Ahí está el neutro, parece. Entonces ahora echa el andar de nuevo. Eso. Embrague, embrialle, embriague. Despacito, despacito. No te creo. Dale espacio y acostúmbrate. Segunda más suavecito. ¿Ya pasaste? ¡Ah, tu shit! Vamos entonces Casi te vas para el lado Embriague primero Y después a la pata ¡Uh! ¡Despacito! ¡Qué rico andar en moto, bueno! O segunda, métele nomás. Bye, bye, bye. <risa> Aprendiendo a controlar una motocicleta con Valentino Paz. Aquí, igual anda el auto, así que tenéis que andar un poquito atenta. Para quienes se preguntan qué es lo que está pasando, mi hermana Karin y su esposo Juan Pablo nos prestaron los motitos para que la Valentina aprenda a andar esto está bastante interesante yo no estaba andando en moto porque en términos de finanzas es bastante más costoso que andar en bicicleta así que lo tenía medio descartado pero si a la Vale le gusta cooperé. linda linda una vez que te sientas cómoda, trata de pararte, moverte un poquito arriba de la moto. Eso, te queda un poco chica, pero bien. Te voy a decir, atenta con el freno delantero. La cena, no ¿Cómo, qué hago? ¿Cómo freno? Aprendiste a subir a pasar cambio y ya estáis bacán con eso. Te este veía ahí filete. Ahora tenéis que aprender a frenar porque el delantero está donde antes estaba el trasero en la bici y el trasero está en la pata. Sí, sí. Te recomiendo que partáis con el trasero porque el delantero es harto más potente que el de tu bici. ¿Cachaste? Sí. Pero, Te tranco en la rueda del taque. Pero qué hago con los cambios cuando no quiero frenar. Aprieto, yo aprieto el embriague. Ah, apretáis el embriague. Sí, porque si, si, si trancáis la rueda trasera, que no, al principio no vaya a cachar, eh, se te va a apagar la moto y después va a quedar sí. toda tranca, caché. Yo en moto no es buena costumbre, creo, pero eh, bajo embriagado nomás. Le meto motor cuando necesito, a lo bici. ¿Te has sentido cómodo? ¿Estás bien? Sí. ¿Lo estás pasando bien? Sí, muy entretenido. Ya, bacán. Démosle. Ay, ella Apreta el embriague y prueba el freno Lo cachaste, pagan Mira el mar Está al lado Juan pesadita, ven ataja esta porfa, podéis salir? porque si no se nos va a ahogar lo mejor es aquí las piernas y levantáis con la espalda o sea levantáis con las piernas no con la espalda, la espalda derechita conectamos por este camino grande y ahora vamos a bajar, entonces ahora te va a tocar más freno, estas cositas se dan para arriba, pero ahí caen. te va a tocar más freno que acelerador entonces voy a practicar las dos cosas. ¿Va y cómoda? Sí. ¿Va y bien? Muy bien. ¿Eres veloz? ¿Eres genial? Ah, sí. Bien. Ahí está muerto parte solar. El embriague suéltalo despacito. Lo estáis soltando muy de golpe. Vaya a salir disparar contra la reja, cachai Aceleráis y lo soltáis despacito. Cuando empieza a avanzar la moto, no soltáis los dedos. Empieza a avanzar la moto y seguí ahí. Despacio. Eso. Eso es. Muy bien. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy bien oh, Hay una capa de polvo gigante Va muy bien Allá abajo está el camino ¡Perfecto! Amor, me esperaría un par de minutitos acá para pegarme un destape Esto es pura alegría ¿Te gustó? Eh? Sí, me encantó <ríe> me me <duele ríe> este de ahí. Lo tenés como medio acalambrado, ¿no? Sí. Sí, las vibraciones de la moto Pero demasiado tremendo. Qué bacán que te gustó no Qué peligroso que te guste no lo hice tan fatal eso. Lo hiciste perfecto ¿Primero andás en moto en tu vida? ¿En serio? ¿Nunca había andado antes? No Nunca no, lo hiciste increíble, se te apagó muy pocas veces Muy bacán. Muy bien, linda ¡ay oh, qué rico bro. Hola Hola, qué tal bien. ¿Qué te parecieron estas primeras clases? Bien Tu pololo tuvo mucha paciencia ¿Cómo? No hay que ver Lo hiciste súper bien No me dijiste nada, tuve que el sola Oye, la autonomía te hace aprender por necesidad. Uh -huh. No, no vayan a tocar los motores, niñas, porque se pueden quemar. Están muy caliente. Sí, Por eso nosotros tenemos botas y pantalones de moto. Tú no tienes botas. María, no sabes tan fijada. ¡Oh, que estuvo bueno! ¿Qué te pareció eso salir a andar en moto, Valentina Paz? Muy entretenido. Muy bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó de...? De... Que no hay que pedalear. <risa> José, ¿tú te sabes el, el final de los videos de YouTube? Si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que le gustaría salir a andar en moto con su polola, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos. ¿De este estilo? ¡Un chico pop! Dile, nos vemos en el cerro y pégale a la cámara. Nos vemos en el cerro y pégale a la cámara. No, no, sí, ¡Nos vemos en el cerro!